cordial saludo para todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a NotiSeñales, el noticiero de la Federación Nacional de Sordos de Colombia para ustedes. Nuestro objetivo en NotiSeñales es poder contribuir a que las personas sordas de Colombia y sus derechos, las otras personas, tengan conciencia de esto. Ahora, ustedes que nos ven, nos ven a través de Facebook de Fenascol. O también por la señal en vivo de Penascol Digital. Como lo ven acá, nos alegra mucho que nos estén viendo. Ustedes, viendo los temas que vamos a compartir hoy, que son de gran importancia, si quieren darnos su opinión o su comentario, lo pueden hacer. Y también pueden compartir esta emisión con otros. Hoy hablaremos de dos temas, dos temas muy importantes. El primero es en relación a la educación en el departamento del Cesar, en dos de sus municipios, de dos colegios donde asisten personas sordas y sordosiegas, y donde los padres dentro de estos dos colegios ven que nos tienen los apoyos, los intérpretes y demás apoyos educativos. Por eso han realizado acciones de tutela. ¿Qué pasa en este contexto? Vamos a ver sobre esto. Y el segundo tema, tenemos como invitado al presidente CEACOL, que son, las, los, son los Centros de Enseñanza Automovilístico, entonces ellos están agremiados y son las, la asociación de estos centros. Vamos a hablar sobre la resolución y cómo en estos Centros de Enseñanza Automovilística, los CEACOL, Ah, tienen los ajustes razonables y demás. Vamos a hablar más sobre este contexto. Espero que se queden con nosotros aquí en NotiSeñales. Vamos a empezar con el primer tema. ¿Qué pasa en estos colegios? Les vamos a mostrar un video para algo del contexto. Adelante.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 pues también cuenten con nosotros y esperamos también su apoyo para continuar en esto. Y si no, pues también tendremos que hacer algún plantón. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias por este espacio y por esta, esta noticia tan importante. Ahora en Noti señales continuamos. Continuamos con un emprendedor sordo de Colombia. Él nos ha enviado su video. Es de la ciudad de Bogotá y su seña es esta. Él es Juan Sebastián. Aquí su video y su emprendimiento. Hola, un saludo para todos. Mucho gusto. Mi seña es esta. Y soy Juan Sebastián. Soy artesano y fabrico todo tipo de pulseras, anillos, collares, aretes, entre otros. Miren, aquí está. Pudieron ver mis productos. Mi emprendimiento tiene esta seña. Se llama Artextian. Si están interesados en algún producto, contácteme y con gusto lo atenderé. Los espero, nos vemos, chao. Si ustedes también tienen un emprendimiento, mándenos sus videos. ¿A dónde? A este correo. Noticenales.org.com, como lo ven aquí. Si tienen un emprendimiento, mándenos sus videos contándonos de qué se trata. A este correo o también si están pensando en, en cómo editarlo o si no lo saben hacer, no importa, mándenos sus videos y nosotros aquí los apoyamos con esa edición hasta la edición de La Voz. Bueno, ahora las personas que nos están viendo, vamos a ver cuántas. Están alrededor de 50 personas que nos están viendo en estos momentos y vemos algunos comentarios y algunas preguntas. En relación al tema que se está hablando de educación y no, las personas que nos ven nos cuentan, una mujer de nombre Sandra nos dice, es importante que en relación a los acuerdos que se hayan hecho con la inclusión se cumplan para el beneficio de los niños sordos. Claro que sí. También vemos otro comentario que nos dice qué situación más lamentable. Ojalá los podamos apoyar al, al Departamento de Cesar y en este contexto, claro que sí. Bueno, ahora cambiamos de tema. Continuamos. Algo más sobre que algo que Henry nos quiera contar y también quién será su invitado. Sin embargo, quiero mostrarles primero un video que nos habla sobre la licencia de conducción y el paso a paso para lograrlo. Aquí está el video. Adelante.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 Entonces eso es muy importante esa pregunta, ¿Y será eh, ir a un organismo de tránsito, organismo de tránsito que es del el, el, el, el nivel municipal y allí eh, con los dos requisitos previos, el, el, llamémoslo así, el certificado CLC y el certificado del centro de enseñanza automovilística podrá tener eh, su plaza que se en el organismo de tránsito. ¿Vieron? De acuerdo a lo anterior, el procedimiento se puede resumir en cuatro pasos. El primero es el RUND, es decir, el Registro Único Nacional de Tránsito. Tú debes inscribirte ante su plataforma y hecho esto, puedes seguir con el paso 2. Debes dirigirte a un CRC o también conocidos como Centro de Reconocimiento de Conductores, ya sea de automóviles o motocicletas. Puedes dirigirte a cualquiera de sus puntos para realizar el examen correspondiente y una vez aprobado este examen te darán un certificado. En el tercer paso están los CEA, son los Centros de Enseñanza Automovilística, que también tienen distintas sedes y allí te ofrecen cursos de enseñanza para aprender a conducir motocicleta, o automóvil y una vez hecho el curso te darán un certificado. El último paso es dirigirte a un organismo de tránsito con los certificados previamente obtenidos y así adquirir la licencia de conducción. Como vimos en esa información es de gran importancia, las personas sordas de Colombia, recordamos que van 16 años en las cuales quieren tener una licencia de conducción y gracias a la resolución que salió hace poco pues se puede tener, por eso es que tenemos esos videos como en apoyo para el paso a paso para tener la licencia de conducción como lo, como lo vimos anteriormente vamos a tener también otras publicaciones que es el CEA, los centros de enseñanza, que son, que son, que es el CRC, eh, que es el, el lugar donde se van a hacer los exámenes médicos y bueno algunos otros temas más que se les da esta explicación. También relaciona la resolución nosotros como FENASCOL, que es lo que hacemos también, traducir la resolución para que quede clara y pues las personas sordas lo puedan comprender. Es nuestro compromiso como FENASCOL a la comunidad sorda colombiana, dar información que sea clara y de calidad. Ahora continuamos con Henry Mejía y su invitado, que es de SeaCol, de la asociación de, en Colombia, la Asociación de los Centros de Enseñanza Automovilístico, que es de, de mucha importancia. Si ustedes ven estos videos hay algo que no comprenden, déjenos sus comentarios, sus preguntas. Nosotros las estaremos leyendo y también estaremos preguntando en este espacio. Aprovechen este espacio. Adelante. Por eso nosotros aquí continuamos. Adelante. Gracias, Paula. Así es. Nuevamente tenemos que continuar hablando de la licencia de conducción.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 Qué buena información. Es importante que nosotros sigamos aprovechando la campaña. Sin accesibilidad, no hay derechos. Ustedes como personas sordas de Colombia, los invito a que nos envíen si van a un CA donde está el tema de la capacitación y tienen esta clase de actitudes, nos envíen sus evidencias o un CRC, un centro de reconocimiento de conductores. Si no tienen esta accesibilidad, y temas de discriminación y más, envíenos estas evidencias, evidencias aquí al correo FENASCOL. Recuérdenlo, noticenales, arroba fenascol.co, punto RG.co, como lo pueden ver aquí porque es importante, o sea, no solo contarlo, sino la evidencia de lo que está pasando, una foto, un video, alguna foto, algún documento, para poder llegar a las instancias necesarias. Listo, notic hemos llegado a nuestro, al final de nuestro noticiero, recuerden que esta emisión no se quita, esta publicación queda, y ustedes pueden volverla a ver, pueden hacer preguntas para también, contestarlas en nuestra próxima emisión, la otra semana de Noticeñales. Gracias, Paula, también por este espacio tan importante de Noticeñales. Quiero recordarle nuevamente a toda la comunidad que nos está viendo, dos cosas. Por favor, frente al tema de la educación de las personas sordas, cuando estén encontrando estas barreras como las que vimos hoy, documentenlas también y enviéndolas para que nosotros podamos tener toda este sumario estas pruebas para poderlas entregar al Ministerio de Educación. Y segundo, frente al tema de la licencia de tránsito, de, de conducción, error de intérprete, si ustedes se acercan a alguno de los espacios es. donde van a hacer sus trámites y reciben, encuentran estas barreras, hagan lo mismo, documentenlas para que nosotros tengamos esta clase de pruebas. Todo eso, tanto las tutelas en el tema educativo como Aquí todas como las barreras ver. en el tema de transporte, envíenlo a noticenales@fenascol.org.co. Es urgente, es necesario que contemos con toda esta información, ¿no? Porque esto también contribuye a la toma de conciencia, a que nosotros luchemos por esa transformación, por ese cambio y que Venzamos esas barreras. Recordemos que juntos hacemos esa fortaleza. Muchas gracias.